No estamos en, en, en terreno porque estamos con una invitada desde España, una invitada que vamos a conocer, que por primera vez va a estar en nuestro programa Espacios Alfonso y la quiero invitar porque ella es Sabela Bernardés Está en vivo, en la ciudad vivo desde España. A ver si puedo estar con Sabela para poder presentárselas a ustedes, que la conozcan y poder hablar sobre eh, las terapias también naturales. Pero hay un tema que a mí quiero que podamos conversar como lo que es este botiquín eh, natural, que sobre todo nos va a servir muchísimo para poder eh, tenerlo, llevarlo con nosotros cuando salgamos de paseo y que sea natural. Así que no sé si está por aquí Sabela, ¿qué me dicen? Aquí está. Sabela, un gusto, bienvenida a Espacios Arfons. Eh, como siempre tenemos los mejores invitados y ha sido un gusto poder estar contigo. Tú eres naturópata y tienes una red Ponte Natur, pero bienvenida. ¿Cómo estás Sabela. Muchas gracias, un, un gusto estar en este espacio maravilloso, bueno, y, y compartir también, ¿no? Eh, bien, muy bien. Eh, con muchas ganas de hablar de bueno de, de estos temas y que la gente conozca y, y bueno, y hacerlo un poquito más cercano, ¿verdad? ¿Sabes qué importante es pues justamente lo que tú dices? Hablar de este tema que me apasiona, es porque cuando a uno le gustan las cosas. Uno, eh, aparte de apasionarse, también se instruye, se capacita, se educa, se reeduca como lo estás haciendo tú. Porque ¿desde cuándo que estás con esta área de, de terapia y sobre todo naturales, Isabela? ¿Desde cuándo que tú estás con esto? Bueno, yo primero empecé, yo primero estudié Ciencias de la comunicación, empecé primero trabajando en prensa, en comunicación, eh, y bueno, la naturopatía era algo que había estudiado porque me gustaba, ¿no? Como un hobby. Pero allá por eh, principios de 2011 o por ahí más o menos, empecé a darle la vuelta, empezó a ser en vez de mi hobby <ríe> mi profesión, y bueno, ya llevo 10 años ya dedicándome solo a esto, más de 15 años dando talleres. Pero bueno, digamos que ahora en esta Red Ponte Natur, que se mencionaba pues un poco hice esa fusión de mis dos profesiones, ¿no? De la comunicación y de la naturopatía, las terapias naturales. Entonces, en este espacio pues nos juntamos eh, pues terapeutas de naturales, psicólogos, astrólogos de todo tipo. Eh, de una forma holística para ayudar eh, hispanohablantes de todo el mundo, ¿no? Pues Chile, Argentina, México, España, Canadá, porque bueno, ahora que llevamos eh, este tiempo que estuvimos encerrados, el online, pues nos vino muy bien para seguir saliendo al mundo, seguir ayudando y también que, bueno, que nos conecta con a lo mejor servicios que igual no hay en nuestra zona, o no puedo salir, o no encuentro el horario. Entonces, la verdad que, que es maravilloso, ¿no? Entonces, en este en este espacio, pues ahí, ahí vamos, eh, pues es un grupito de terapeutas de todo el mundo y bueno, para el público final también tiene un lugar no solo donde encontrar estos servicios, sino también hacemos charlas divulgativas, a veces hacemos demostraciones online, bueno... Por aquí, por este espacio, alguna vez ha asomado una compañera, Isabel Martínez, ¿no? Haciendo lectura de tarot, por ejemplo, que también tenemos hecho así en vivo. Porque a veces uno dice, ay, sí me llama esto, pero igual no me atrevo, ¿no? Veo a la persona, la siento, me gusta y digo, ah, pues, pues sí quiero probar, ¿no? Porque lo he visto en una demostración pública y, y todo, ¿no? Y entonces de esta forma, pues también se acerca al público final, que es muy bonito también, ¿no? Ese ese. ese Mira, ¿sabes, Isabela? ¿no? Exacto, porque tú nombraste a Isabel que va a estar en el otro eh, bloque de nuestro programa con lectura de, de tarot. Fíjate que por lo que yo entiendo, la red Ponte Natur es una red de distintas personas que la componen aproximadamente, ¿son siete? ¿Siete u ocho? ¿Cuántas son? Sí, ahora ya estamos eh, sobre, <ríe> sí, sobre diez. Ah, mira, sobre diez. ¿sobre diez? donde cualquier persona puede conectarse con ustedes para poder hablar o, o poder tratarse con terapias naturales, que cada una como que tiene distintas áreas. ¿Es así? Sí, sí, un poco, pues eh, depende un poco de lo que dice la persona. A veces que una persona dice, es que yo tengo un problema y quiero saber si se me va a solucionar, por ejemplo, ¿no? Pero, pues en ese caso, pues a lo mejor iría a un servicio como el tarot, que ya es más conocido. Hay otros que ya. se llaman registros acráticos, donde también se obtiene otro tipo de información. A veces que lo que queremos ver es un poco como una visión más amplia ¿no? de nuestra vida y ahí hay servicios como astrología, por ejemplo, que nos dan un panorama cábala, nos hacen como un informe, numerología, bueno, por poner así algunos ejemplos. Y a veces tenemos un problema real, ¿no? Pues este año que ha habido muchos muchos temas de, de traumas, de emociones, por ejemplo, ahí tenemos una compañera que es psicóloga clínica, pero también hace este enfoque holístico que me gusta mucho, ¿no? Entonces, okay. eh, luego hay otros, otras terapias como coaching, cuando conseguir un objetivo, por ejemplo, que le va ayudando ¿no? a, a ir encontrando esas respuestas es que en el fondo tenemos dentro pero que nos cuesta encontrar, ¿no? Entonces ahí puede ir abordando y luego alguna, por ejemplo, más energética sería Reiki, ¿no? Porque todos tenemos esa parte que no se ve, que también necesita un poco ser armonizada y luego hay algunas, pues, así más novedosas que, que son las cuánticas eh, que incluso. Los aparatos donde ver su aura, los colores, si está como apachurradita o está mejor, o sea, que ya incluso pues hay esta serie de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces la gente pues escribe al correo o me escribe, sabe, Me pasa esto, pero no sé qué hacer. Entonces, yo ahí le asesoro un poquito también, que le puede encajar, ¿no? Porque Isabel, cada uno desconoce. Sí, ahora ustedes están ubicados en qué redes sociales. Sí, con la palabra Red Ponte Natur nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, tenemos canal de YouTube, canal de Telegram y después también en la propia página web se pueden suscribir al boletín para recibir por, por email también. Y también Perfecto. si quieren, también hay lista de WhatsApp, <risa> o sea, que en todos los claro. canales. Ahora, Sabela, ¿este grupo son todas mujeres o hay algunos varones? Tenemos un hombre. <risa> Solo uno. Un hombre. Y el no resto por... son todas mujeres. Oye, ¿y se han y no juntado se puede... de una vez todas físicamente o solamente no. por, por conexión online? Físicamente todas aún no, pero bueno, pero se siente, se siente cerquita, porque la verdad que en el momento, por ejemplo, del primer mes de la pandemia, ¿no? Eh, ahí nos apoyamos muchísimo porque, claro, eh, uno está solo en casa en algunos casos o, o, bueno, tu pareja está trabajando, entonces ahí te apoyas más, ¿no? Incluso en esa época cuando hacíamos a lo mejor alguna actividad gratuita, acababa el Zoom y la gente que nos sigue se quedaban con nosotros hablando, ¿no? Porque también bueno. esa es parte ¿no? de, de acompañar también a la gente, que encuentre un lugar, que les entienda... Y, y bueno, y no sentirse solos, que también es parte de... de ¿Cómo me gustaría de presenciar cuando se junten todas físicamente? Eso va a ser por, <risa> pues, un un día invitamos. <risa> Puras amigas, qué cosa más linda, ¿eh? Qué cosa sí, más linda. Verdad. Sí, mira, Sabela, me gustaría entrar un poco, tú nombraste Reiki, no sé si podemos ver eh, un video... Eh, para tocar ese tema antes de irme al botiquín, porque quiero tocar ese, ahí está el reiki, mira. ¿Qué es lo que es el reiki y se puede hacer esto a distancia o tiene que ser eh, presencial? Exacto, se puede hacer de las dos formas. Yo sí que recomiendo que no lo haya probado nunca, que la primera vez que lo haga presencial, porque aunque se sienta igual, sí que es verdad que hay gente que es más sensible que otra. Entonces, es como un masaje pero energético, ¿no? Ahí trabajamos esa parte que no se ve, entonces hay gente que nota calorcito, a lo mejor de repente se pone a llorar, ¿no? Y hace una liberación, pero no sabe por qué, pero se siente mejor, entonces la verdad que es muy, muy agradable. Para mí siempre, eh, cuando alguien quiere probar algo energético y no sabe, para mí sería como lo básico para probar, incluso si se animan y eh, algún día a hacer un taller, eh, yo creo que tiene que haber un riquista en cada casa, ¿no? Para... Para, para ayudar a la familia, ¿no? Es muy bueno. Bueno, luego cada persona tiene que ver, a lo mejor hay gente que le resuena más usar un, un péndulo, no sé si tengo por aquí una mano, sí, por ejemplo, ¿no? Y, y armonizar con, con un péndulo, que también es energía, ¿no? Pero hay que ver lo que a uno le resuena, otros trabajan con el yoga y está perfecto, la meditación… Entonces, bueno, también tenemos monitora de yoga, de meditación. Es encontrar aquello lo que uno se sienta cómodo. Pero yo creo que por lo menos una vez hay que probar el Reiki. Yo empecé por ahí y la verdad que me cambió la vida. La primera vez... Ya. Ahora, para el Reiki, ¿hay edad? ¿Tiene que estar la persona eh, enferma, sana? ¿Da lo mismo eso? ¿Lo puede recibir cualquier persona? ¿Tiene alguna contraindicación? Cualquier persona lo puede recibir independientemente de la edad. Tampoco, No hay ninguna contraindicación. Eh, hay gente que se queda profundamente dormido. Es, es como muy relajante, ¿no? Entonces, normalmente la gente va cuando se encuentra mal, no tiene por qué tener nada físico, puede que esté estresado o no sé qué me pasa, pero realmente muchas veces, como digo yo, es como hasta como preventivo, es como llevar el coche al taller, ¿no? Uno va y a lo mejor no claro. tiene nada, pero eh, se para ese momento que se da ese mismo, y la verdad que antes en la distancia era más raro, pero hoy en día, como utilizamos estas el videollamada de WhatsApp, el Zoom, y ves a la persona que te lo hace, es también mucho más agradable, ¿no? Luego tú te tumbas, te pones tu mantita y apagas la cámara si quieres y vas escuchando a la terapeuta y bueno, y te quedas, te quedas dormida, te quedas como en el limbo, ¿no? Es muy, muy bonito. Pero lo mejor es probarlo, describirlo es difícil. Pero fíjate es importante poder darse un tiempo, ¿ah? Darse sí, un tiempo, yo no sé si es recomendable una vez al mes o más, ¿Cómo, ¿cuántas veces puede ser o las veces que uno quiera? ¿Cómo, ¿Cómo es recomendable el Reiki? Sí, normalmente se recomienda hacer por lo menos tres o cuatro más o menos seguidas, ¿no? A lo mejor eso, eh, dos en un mes o, o una por cada mes, que es como... Como esa puesta a punto que decía antes, ¿no? Como poner el coche un poco, entonces normalmente con tres sesiones eh, se notan como más cambios, ¿no? Pero bueno, hay gente que va una y, y perfecto, ¿no? Y hay gente que, que, que te piden todos los meses porque dicen, ay, este es este momento para mí. Y entonces quieren ir todos los meses porque es, es su mimo. Y realmente están bien, claro. pero saben que, que les sienta bien. Entonces dicen, yo no voy a esperar porque hay gente claro, que vienen ya cuando están... Están ya con muchos estrés, entonces, claro, no, lo, no le sacan tanto provecho, ¿no? Porque cuando Exacto. vienes ya muy, muy, muy encima, ¿no? Esto es como el que se va al balneario, ¿no? Yo le llamo el spa del alma, ¿no? <risa> Oye, Isabela, fíjate que me gustaría a ver si lo pronuncio bien. El tapping. ¿Tapping también? Sí, sí, sí. sí. sí. Esta es una Mira técnica, que es algunos el... lo conocen. ¿Sí? Tenemos, parece, un video de tapping. A ver... Creo que tenemos uno, que es otro vídeo, a ver si lo podemos ver para poder entenderlo y conocerlo. ¿Qué, ¿Qué sería el tapping? Bien, el tapping, bueno, el nombre son como estos toquecitos ¿no? que se dan en diferentes zonas eh, hay gente que lo conoce como el término EFT, que es como una liberación, y se estimulan como puntos de meridianos de acupuntura. También en este caso hablamos de, de energía, como el Reiki, que la acupuntura sabemos que es milenaria, que viene de China, bueno, Corea, lo hay en, en diferentes sitios. Entonces, se van haciendo así como diferentes eh, puntitos y vamos estimulando porque digamos que hay como zonas que se bloquea a veces la energía, ¿no? Entonces, al producirse ese desbloqueo, eh, la persona luego se encuentra mejor. De hecho, bueno, eh, son varias compañeras que trabajan con esta técnica. Incluso a veces se para el, uno en el semáforo y dice, no hago nada, pues en ese momento me hago mi ronda rápida y ya voy como menos estresada al trabajo, ¿no? Vas como, como esperando. Y se ven, eh, porque hay veces que a lo mejor han estado con, con un terapeuta eh, clínico trabajando un problema, y van mejorando y llega un punto que se quedan atascados, ¿no? Como que ya han trabajado esa parte de la mente o de la emoción, ¿no? el profesional indicado, pero ha quedado algo energético. Entonces, al hacer esa ronda de tapping, hacen esa liberación. A mí me ha pasado de gente que a lo mejor veía una escena y, y sentían un miedo de un, de un 9, por así decirlo, ¿no? Muy alto. Íbamos haciendo las rondas y de repente le daba la risa o ya no eran capaces de ver la escena, ¿no? Entonces, se da aquí como esa distorsión, ¿no? no, Como hay un cortocircuito eh, y en toda que entonces es tener es una herramienta fácil que tú en el día a día, que no siempre dependas de los terapeutas, ¿no? Digo, ah, pues me hago una ronda de tarta, me doy un poquito de rey, bueno, por poner así algún ejemplo, ¿verdad? Que nos ayude. Bueno, es que es yo siempre, me claro, primero siempre recomiendo probar, probar y ver qué le gusta a uno y después que se animen a hacer un taller para tener algo para cuidarse en el día a día, ¿no? Para que uno sea quien se gestione y cuando ya están atascados, pues sí, vamos al terapeuta que nos ayude un poquito. Pero en el día a día... Sabes, Isabela, que, que yo había visto algunas técnicas que es como presionar los deditos. ¿Será esa también? Que creo que este dedo estimula esto, este hay, otro... Hay una, parte, hay una parte que también dan en los deditos, sí, sí, sí. Bueno, hay más técnicas, ¿no? Que trabajan también los dedos, pero si sí, hay una ronda de tapping donde también se trabajan los dedos. Y también por eso en los pies, ¿no? ¿También en los pies? En los pies seguramente sea reflexología podal, que también trabaja puntos reflejos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, uno igual tiene mal las vísceras, pero si se toca directamente las vísceras puede ser muy desagradable. Entonces, por un punto reflejo en las manos o en los pies, por ejemplo, se trabaja y es muy agradable. Y también ya se está haciendo también a distancia. También se está haciendo, eh, haciendo a nivel energético. Sí. Sabela, fíjate que yo estoy viendo por otra pantalla harto saludos, con harto cariño que te están enviando eh, ah. que por esta otra pantalla no, lo, no los he visto pero sí han llegado varios saludos, así que para que tú lo, lo veas y sabes que lo más interesante de este, de este programa eh, Sabela, que tú lo puedes volver a ver eh, las claro. veces que quieras porque está en nuestra... Eh, redes digamos por eh, nuestro canal nuestra casa televisiva que es Omega TV también se ve por Goza TV, Comundo y bueno por, eh, por por todas las redes así que lo pueden volver a ver pero han llegado varios saludos para ti con harto cariño y vamos ahora vamos a salir de, del topping hablamos del Reiki hablamos de la red ponte eh, Red Ponte Natur de tus inicios, que estabas en otra área, después que fuiste a, acá el tema de las plantas. Botiquín. Botiquín natural. Me pareció <risas> espectacular cuando tú hiciste el saludo para la promoción del programa de hoy, de nombrarlo, porque nosotros estamos, fíjate, en un periodo de verano, de vacaciones, que ustedes ya lo vivieron, ustedes están en invierno en España, y... Y uno a veces lleva puros químicos nomás. Pero estamos hablando ahora de un botiquín que podemos trasladar o que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro hogar. Háblame un poquito de eso. Exacto. Bueno, primero sí que me gustaría aclarar ¿no? que que todo lo natural es, es, eh, claro, pues es el medio en el que el cuerpo se siente cómodo pero no significa que sea inocuo, verdad es decir, eh, a veces tampoco nos podemos poner a, a tomar grandes cantidades o a tomar eh, cosas así a lo loco porque también puede hacer una reacción con un medicamento o con determinadas enfermedades, pues algunas plantas no sientan igual de bien. Pero bueno, las recomendaciones que voy a dar hoy son como muy básicas y eh, vamos a hacer el formato de infusión que es como la la más suave porque a veces se pueden tomar pues estratos o cosas más concentradas pero bueno como no sabemos quién está detrás de las cámaras verdad pues vamos a hacer recomendaciones facilitas y sencillitas y ante la duda pues bueno ¿Es? siempre consultar con un profesional por supuesto exacto y entonces pues, por ejemplo, para... no dime, dime para no él, más, perdón dime ah, no, no decía para... que por ejemplo había pensado no <risa> Ay, como estamos con Te doy la palabra, Isabela, te doy la palabra. Gracias, es que antes hubo un momento que se cortó y no escuché, perdón. Eh, nada, decía que para el verano, por ejemplo, pues eh, siempre pasa a veces que, bueno, aunque si nos escucha alguien de otros países que no estén en verano, pero también viaja en algún momento lo típico de los mareos, ¿verdad? De ir en coche, el barco, entonces, por ejemplo, el jengibre, Siempre es una apuesta segura. Por ejemplo, tenemos eh, que lo venden en las herbolarias y así. Hay taquitos de jengibre para ir masticando, ¿no? porque si no queremos ir con la raíz, ¿no? que es más incómoda, y ya la venden con un poquito de azúcar. Incluso hay chicles o pastillas de jengibre. Y eso lo podemos llevar en el bolso para esos mareos. ¿no? Pero incluso tener una infusión de, de jengibre, incluso el, polvo, el jengibre en polvo, que se añade al agua caliente, si no queremos estar calentando la raíz, eh, el jengibre es como un básico, aparte lo pueden tomar embarazadas, o sea, en ese sentido, es de las más light, ¿no? Porque problemas de estómago, gripes y cositas así, siempre ayudan un montón. Náuseas, todo, que son cositas de estómago, ayudan muchísimo. Entonces, para mí el jengibre es, es básico, porque cualquier cosita, ahí tengo un poco de malestar en el estómago, parece que me quiere entrar una gripe, eh, o bueno, luego esto de los mareos que comentaba, pues nos hacemos una infusión y bárbaro. Bueno, para los mareos siempre mejor el ciclo no o esto para, para comer. Y después, por ejemplo, hay el propóleo que también viene ¿no? ahí del mundo de nuestras queridas abejas eh, que también es maravilloso porque nos fortalece las defensas. Entonces, por ejemplo, ante la mínima eh, bueno, que decimos, parece que me quiere venir, no sé, pues un dolor de garganta, una gripe, un tal. Nos tomamos un poquito de y aparte va muy bien para todo lo que son vías respiratorias, garganta, hacerse gárgaras. Que a lo mejor ahora decimos, bueno, igual en verano no agarro una gripe, pero a veces vienen resfriados, ¿no? Porque eh, hacemos cambios de temperatura bruscos, el aire acondicionado, entonces nunca está de más, porque incluso. O como el propolio suele venir así viene con, con un goterito. Si tenemos una heridita, pues lo podemos utilizar como alternativa, a, no sé si allí se llama igual, al betadine, ¿no? Por ejemplo, como para limpiar la heridita, para que se cure, o la merco, merco, mercomina, bueno, estos productos que hay para echarse en las heriditas, pues eh, y desinfectar, pues nos valdría también el propolio por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, eh, le limpiamos con un poquito de agua y le echamos luego el propóleo y nos va a evitar que se infecte, por ejemplo, y, y nos va a ayudar, claro, a que, a que sane antes, ¿no? Entonces, Mire eso siempre viene muy bien. Para, para mí es muy básico. <risa> sí, sí, sí. Y la otra propuesta que traía es el aceite esencial de citronela. ¿Por qué? Por los mosquitos, ¿no? Las picaduras. Entonces, si tenemos estos aparatos difusores que ponemos las esencias, por ejemplo, se pueden poner en casa porque los ahuyenta, podemos diluirlo un poquito con, con agua, ¿no? En, un, en, en una bruma y echarnos para eh, un spray, Disculpa efectivamente. La, ¿cómo se llama el producto? No lo escuché bien. ¿Cómo se llama ah, la planta? Sí citronela, suena como citrón, ¿no? Como si fuese del limón citronela. Ese es muy bueno para, para las picaduras, incluso hay herbolarios que incluso venden pulseritas, o sea, hoy en día ya hay productos como muy elaborados, pero si no, el aceite es esencial, pero lo diluimos para que no sea fuerte, porque si alguien, por ejemplo, tiene esto que le dan eh, Ay, poche, o cosas así le puede dar problemas. Sí, con alergia siempre es bueno hacer una pruebita aquí primero. Y nunca puro. Siempre diluido o en agua o un aceite de eh, oliva, girasol, el que tengamos. Diluimos un poquito y probamos que no, que no tenga alergia. Y si tiene epilepsia, mejor no usar aceites esenciales. Eso evitamos Perfecto. problemas. Incluso, por ejemplo, para los perretes, ¿no? el, el árbol de té también así diluido se les pone aquí, ¿no?, en el lomo donde se suele poner la pipeta y le va muy bien también para el tema de piojos y, y así. Y como ahí justo en el lomo no se pueden lamer, pues de, les aguanta también, ¿no? Ah, Está mira, eso para las mascotas, para evitar sí, piojos sí, o pulgas. Efectivamente, entonces se, es se echa el, el aceite esencial de árbol de té se echa aquí en el lomo, donde se agarra no la mamá que les escoge así el pellejo. Sí. Ese trocito. <risa> Hombre, si no, debajo de las patitas, ¿no? Nota. Lo que sea. <risa> claro. Estoy tomando dos, de Sí, si el aceite esencial de árbol de té lo diluimos con un poquito de agua o de aceite y le echamos ahí. Eh, incluso cuando ya tiene el piojo, yo a veces lo que hago en el champú o el gel con el que laves al animal. Le echas ahí un poquito de ese árbol de té y lo lavas. Dejas un poquito. perros ¿Y con mi gato? Sí. sí. Bueno, yo, mi gata no se deja lavar, es más difícil. Y entonces claro, en, no, en pero ella lo ponía la gotita. La gotita ahí, pero una vez que me, me agarró piojos, lo que hice, como no me dejaba bañarla, hice un spray y la rociaba. Esperabas a un rato y ¡bum! caían, caían así. Y después ya la, la cepillaba y sacaba todo. Sí. Y en la bañera, oh, cuando tenía perro, los lavaba pues en el champú del perro, echaba el arbolete, lavabas, esperabas un poco, caían todos los piojos y después eh, ya lo aclaraba. Sí. Mira qué interesante, es qué muy, bueno, muy bueno. La verdad que sí. Y bueno, como sé que también está muy dedicado a las mujeres el programa, quise ah, <risa> <sí, risa> también trae sí. algún remedio para nosotras, ¿no? que también lo valemos. ¿no? <risa> Entonces, Buenísimo. por ejemplo, hay una tisana que va a gustar mucho que se llama Milenrama. Milenrama es una planta que nos ayuda, por ejemplo, en esos días previos, si nos empezamos a hinchar, a tener ya ese mal humor o, o nos empezamos con cólicos, normalmente va muy bien. Ya empezar a tomarla el, el, los días previos, porque incluso las que tengan problemas que se les desregula mucho. También suele ayudar, pero sobre todo es como la aliada, ¿no? la amiga que tenemos que tener para ayudarnos con, con esos síntomas, ¿sí? Eh, esa va bárbara, porque luego hay otras, pero que ya tienen más interacciones. La milenrama es como entonces, tomarse manzanilla. Más más... Esta que dices tú que se llama milenrama, como que equilibra la parte emocional de la persona en un periodo premenstrual? Eh, cuando hay personas sí, que se pueden poner... Sí. Sí, ese invitado, síndrome trae es ¿verdad? Sí. Maravilloso. Exacto. Oye, el tiempo ha pasado sí. volando, Sabela, ¿qué quieres que te diga mm. rapidísimo? Sí. Fíjate que te quiero hacer una cosa. Tú nombraste jengibre, propóleo, los dos primeros. Sí. Muchas veces sí. se utiliza esos dos para hacer galletas de las dos sí. o hacer una masita, prepararlos en algo. Al prepararlos, pierden. En la esencia al, al no ser con una infusión, por ejemplo, el jengibre o el propóleo al no tomarlo directo, ¿pierde un poco la, la eficiencia, la eficacia del producto? Claro, son, son usos diferentes. Es verdad que cuando nosotros comemos, ¿no? pues el orégano, por ejemplo, que le echamos también en la comida, es, es también antibacteriano, por ejemplo. Entonces, es bueno cocinar con este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que no es lo mismo que hacerte una infusión, que ya... Eh, es más concentrado, ¿no? Y es como, como ya, como digo yo, ese brebaje que uno se toma. Pero sí, es muy bueno eh, eh, hacer ese tipo de cosas. Muy buen apunte, la verdad que sí. La verdad que sí. Sabes que quería ver si nuestro director puede mostrar una fotografía donde salen abrazando un árbol. Porque quiero hacerle una pregunta a la sí. Sabela de eso para ir ya pasando nuestro otro bloque no sé si está la posibilidad hay una fotografía donde sale un grupo de personas que están rodeando y abrazando ese árbol lo he visto en otras veces pero te quiero preguntar, ¿por qué ahora en hoy día, o esto es una moda o es algo de siempre que la gente abraza el árbol porque dice que se llena de energía, ¿qué, qué, qué es eso? Sí, esto es un bueno, ahí tenemos al chico de la red y a dos compañeras, Ay, <risa> eh, de vez en cuando hacemos también eh, retiros o escapadas, ¿no? a conectar con la naturaleza, esto es una secuoya, eh, que son de los árboles más grandes ¿no? y más antiguos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, apoya la espalda en un árbol, bueno, yo siempre recomiendo cuando nos acercamos al árbol pedirle permiso, ¿no? como... Eh, de alguna manera como su energía, es como cuando alguien llega y te da un abrazo y no te pidió permiso y se queda uno así, ¿no? Entonces, como eh, pues mentalmente, con, con respeto, decir, bueno, pues me voy a acercar, soy Isabela, voy con, con esta intención y, y, y abrir su corazón, ¿no? Entonces la naturaleza se abre a uno, ¿no? Entonces apoyamos en la espalda, en, en ese árbol y cuando apoyamos la espalda como que te vas descargando. O sea, ya el mero he hecho de salir a la naturaleza, si lo hacemos abriendo el corazón, ya los propios elementos, el aire, todo, nos van limpiando, por eso luego nos volvemos mejor, porque cargamos las pilas, ¿verdad? Y en ese momento en que abrazas, una vez que ya nos hemos descargado, hay esa conexión, ¿no? Donde nos damos cuenta de que los humanos siempre estuvimos en conexión con la naturaleza, pero parece que lo hemos olvidado un poquito. Todo este conocimiento de plantas lo sabían nuestras abuelas. Entonces, sí. eh, hay que volver a recuperarlo porque es maravilloso, ¿no? Y, entonces, cuando no queda más remedio, pues sí, por supuesto, tomamos una pastilla, claro que sí, eh, porque los remedios naturales también es verdad que son más lentos, porque van a la raíz, no van tanto al síntoma, porque a veces, claro, si tomamos algo para el síntoma, eh, después de un tiempo vuelve, ¿no? Entonces, de esta forma vamos un poquito a, a la raíz. Pero bueno, también hay cositas para los síntomas, porque, por ejemplo, sí. una mujer que tienen la menopausa, que tienen sofocos, puede utilizar la lecitina de soja, que es esa es alimentación. Y va bárbaro, y va bárbaro. O sea que a veces son esos pequeños gestos, ¿no? De volver a utilizar las especies en la comida, ¿no? Pues el orégano, el perejil, son maravillosos. Sobre todo si los plantamos en casa, eh, que ya van con nuestro cariño y son mucho más naturales que a lo mejor los de bote, que a veces no, no hay otra y está perfecto también, por supuesto pero pero ahí recomiendo a la gente eso ir a la naturaleza y, y abrir su corazón claro que sí ir a la y la naturaleza responde y la naturaleza responde y no olvidar que toda la medicina y los químicos vienen de la naturaleza los sacan de ahí Exacto. son las esencias del estudio Exacto. por eso que es tan importante también saber que y conocer lo que no lo que vamos a tomar las infusiones que alguna puede servir para una cosa para otra ir educándose y reeducándose, que es lo que más potenciamos acá en nuestro programa Espacio Sarfón, Sabela, porque ha sido un gusto, un gusto haber estado contigo. Y esto es lo más entretenido de todo, que el tiempo pasa rapidísimo y sigue quedando tema para más adelante, para que nos puedas visitar nuevamente. Y desearte que este año sea muy exitoso para ti y sigas en esta área que te fascina, que te encanta. Y que pueda a su vez transmitirla a las personas que te van a buscar o las que están contigo. Te sí, deseo claro. mucho éxito, Sabela, que te vaya estupendo y ha sido un gusto tenerte en Espacios Alfonso. El gusto ha sido mío y igualmente que este espacio siga haciendo esta labor tan bonita por, por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sabela. Por